Calcularemos a continuación la siguiente división entera, así como las divisiones enteras resultantes al considerar los diferentes signos tanto de dividendo como de divisor. Comencemos con este caso, cuando dividendo y divisor son ambos positivos. Calculamos cociente y resto. Resto 3, cociente, observemos que es 8. Esto nos permite escribir 987 como 8 por 123 más 3. Calculemos ahora 987 entre menos 123, esto es, cuando el es el divisor el que es negativo. Para ello, partimos de esta expresión y multiplicamos 8 por 123 por 1. En particular, recordad que por menos 1, menos 1, agrupando cada menos 1 con uno de los factores. De esta manera, 8, 987 lo escribimos como menos 8 por menos 123 más 3 y obtenemos así cociente y resto, lo que nos conduce a la siguiente expresión. Supongamos ahora que es el dividendo el que es negativo y partimos de nuevo de la misma igualdad multiplicando ambos términos de la igualdad por menos 1. Agrupamos el menos 1 con el cociente y recordad que esto no era suficiente, puesto que el supuesto resto sería menos 3, que es un número negativo. Recordad que para solventarlo, sumábamos y restábamos el valor absoluto de nuestro divisor, 123. Agrupamos menos 123 con menos 8 por 123 y 123 con menos 3. De esta manera, reescribimos menos 987 como menos 9 por 123 más 120. Tenemos ahora sí, cociente y resto. Por último, calculemos la división entera de menos 987 entre menos 123. Y partiremos de esta última igualdad, donde reescribimos menos 987 como 9 por menos 123 más 120. Lo único que hemos hecho es aplicar la propiedad asociativa en los factores menos 9 por 123, agrupando el menos 1 de 9 a 123. Así obtenemos cociente y resto. Tenemos pues las cuatro expresiones que buscábamos.